a hacerte una pregunta ¿tú eres lesbiana? Mira tú sabes que tengo 65 años nací en 1954 toda mi vida la he vivido aquí en esta casa, en este entorno, en esta cuadra en este municipio aquí en la capital de Cuba pero eh, a través de de mi evolución como persona dentro de ser una familia muy pobre de obreros que habían emigrado del oriente de Cuba para acá, la familia de mi mamá, eh, me criaron, me educaron con catecismo de la iglesia católica, con, con las dos comuniones, es decir, he tenido una formación familiar y desde el punto de vista religioso del de catolicismo cristiano, del catolicismo. Eh, tengo. Una hija, he tenido un matrimonio, diferentes parejas y un nieto. ¿Y qué estudiaste? Él, mucho, he estudiado toda mi vida mucho y soy graduada a nivel superior de economía. Eh, trabajé muchos años, más de 30 años en la Antillana de Acero y bueno, ya me jubilé. A través de todos los tiempos, tanto en la literatura como en la cinematografía Ha existido relación a este tema en muchas obras En Cuba, no es excepto eso, y hace menos de 40 años para acá Se han hecho muchas películas que tocan el tema de diferentes aristas Últimamente se estrenó, recién estrenó, una película que es histórica Que, que es basada en hechos reales, investigaciones reales De una médico suiza que vino aquí a Cuba vestida de hombre para poder ejercer, porque en aquella época no se podía ser mujer médico. Y tuvo, se casó con una cubana. Y se llama Insumisa. La película tiene muy buen tratamiento, muy bien. Me gustó mucho recientemente estrenada. Considero, te reitero, que eso es una de las discriminaciones como existe, la de raza, la de credo, la de nivel social... Eh, y considero que eso no debe ser uno de los objetivos de nadie eh, para con nadie porque los hombres y mujeres somos únicos, irrepetibles, biopsicosociales y necesitamos en el camino para alcanzar nuestra felicidad buscar lo que más nos haga feliz no lo que nadie dicte ni nos quiera yo considero que los años por venir van a ser en este aspecto mucho más amplio y desarrollado que hasta ahora. Eh, en estos momentos hay otra situación, no solamente aquí en nuestro país, que creo que es bastante avanzado, porque ya en la constitución recientemente aprobada hay cosas que no todas las que se propusieron se aprobaron con relación a eso, a la orientación sexual, pero hay bastante avance en ella, la considero avanzada, desde el punto de vista de mi edad y de lo que viví en otros tiempos. La homosexualidad de cualquiera de los dos sexos ha existido toda la vida, lo que pasa es que era mucho más discreto, mucho más porque como era un tabú toda la familia, tapaba todas esas cosas y la sociedad no quería que existieran ejemplos de buenas personas formando sus parejas con de igual sexo para que no fuera como un ejemplo seguir, pienso yo, pero en la vida ha dado como resultado y el mundo ha ido evolucionando que lo que hay es que ser eh, en el seno de la familia eh, un buen hijo, un buen hermano, un un buen familiar de todo tipo, como un buen amigo, y creo que eso es lo más importante. Y no si la gente tiene una orientación sexual o no. Por ejemplo, yo tengo la experiencia de mis amistades, que han tenido lo mismo eh, hombre con sexo con otro hombre, recuerdo un trabajador muy bueno que trabajó muchos años, se jubiló en un ejemplo de, de, de persona, y que al principio querían hacerle eh, como ahora se le dice a los niños en la escuela muy, pero querían un poco que agredirlo los demás hombres machistas y, como siempre ha sido en nuestra sociedad y yo siempre lo defendí inclusive fue eh, objeto en, en una reunión que tuvimos de que eso no volviera a suceder porque era una gente muy correcta he conocido desde intelectuales hasta gente sin nivel y eso no tiene nada que ver, y yo a mi amiga, esa que digo, de las cinco mejores amigas mías que tengo por más de 50 años, me la he acompañado a médico, hemos ido juntas cosas, eh, he estado en toda su vida como ella estaba en la vida. Y no, no sé, no, no encuentro nada que, que la distinga o la, la manche o la tache para no ser una buena amiga mía. Ella sufrió mucho porque sus dos hijos varones ya eran grandes. Y asimilar que su mamá, que había tenido un matrimonio largo con su papá, empezar una relación con una mujer, y más una cosa estable, en su propio hogar, eso fue difícil. Y para la familia de ella, numerosa, y del campo. Entonces yo más o menos hablé con todo el mundo y dije, alguien la va a dejar de querer, ella va a dejar de ser como es, ella es magnífica gente, se lleva con todo el mundo, con su familia, con sus amigos, con sus vecinos. Entonces considero que eso no es nada para, no sé, para tacharlas. Entonces yo considero que estas personas siempre han sido discriminadas y yo la discriminación no la admito desde que era adolescente. Yo soy libre pensadora. Mi padre me enseñó a estudiar, a leer y a entender y sacar mis propias conclusiones. Desde mi temprana adolescencia, que me ocurrió aquí, en la única secundaria que había aquí en El Cotorro eh, Siempre tuve muchas amigas, muchos compañeros estudiantes eh, He tenido muchos compañeros de trabajo, de estudio hasta en la universidad incluso que han tenido diferente orientación sexual Yo soy heterosexual, pero de mis cinco mejores amigas desde que tengo uso de razón desde 11 años, es decir, por más de 50 años de mis cinco mejores amigas, una de ellas tiene relaciones con otra mujer por hace 20 años aproximadamente, un poquito más y yo, cuando ella enviudó de su matrimonio, que él era amigo mío también, fue el que me enseñó a montar bicicleta le, la ayudé en... la apoyé en eso de con su familia, con sus dos hijos que entendieran esa situación porque desde tiempo inmemorial ha existido está mostrado en la literatura en la, todas las cosas que han existido lo mismos mujeres que han tenido sexo con otras mujeres como hombres con sexo con otros hombres y a mi juicio mi forma de ver las personas lo que tienen que ser es buenas personas no importa su orientación sexual porque los hay heterosexuales que no son buenas personas y los hay homosexuales que son buenas Persona. Entonces eso para mí nunca, no ahora, que ya hay una, eh, como decir, una óptica más amplia del asunto, no solamente aquí en Cuba, sino en todo el mundo. Esos son tabú que ha puesto a la sociedad patriarcal desde los inicios de la civilización y su desarrollo hasta nuestros días y sobre todo aquí en nuestro país que por lo menos por la constitución propia de nuestra raza. Ha habido mucha mezcla de todo tipo de razas. ¿Sabes cuál fue la primera canción que se compuso de una mujer a una mujer, de amor? No, eso no lo sé, nunca lo he leído ni lo he visto en, en ningún lugar. Bueno, te lo dejo de tarea para un próximo encuentro. Ok. Gracias. Bueno.